Repasaremos como nos habéis pedido la acción de precio, pero esta vez solo buscaremos y nos centraremos en un mercado lateral, sin tendencias. Buscaremos gráficos lo más lateral posible. En esta primera operativa añadiremos la línea horizontal y la colocaremos en el extremo de las velas donde habitualmente estén rebotando, con lo cual esperaremos una vela a que toque nuestra línea y rebote en ella para darle que sube. En esta segunda operativa, exactamente lo mismo que la anterior. Añadiremos la línea horizontal a nuestro gráfico en el extremo de las velas y esperaremos a que nuestra vela toque la línea horizontal y le daremos al alza. En esta tercera operativa veremos algo que nos hará perder, se trata de una tendencia alcista que pasa a una tendencia lateral, con lo que hay un cambio de tendencia. Según la tendencia alcista, en la línea van rebotando continuamente las velas, pero en ese momento ya podemos ver que esa tendencia alcista está terminando y que se está volviendo lateral. Es una operación perdida porque está habiendo un cambio de tendencia y nosotros hemos hecho la operativa centrándonos en una tendencia alcista y no lateral, por lo cual la perdemos. La cuarta operación será en este mismo mercado, pero colocando la línea horizontal conforme a la tendencia lateral, y así la ganaremos.